hola claudio de nuevo acá eh, hoy vamos a ver la herramienta esta de dibujar trazos caligráficos o pinceladas es bastante sencilla pero eh, nos puede llegar a resultar bastante útil ¿sí? si hacemos clic sobre esa herramienta vamos a ver que aparecen varias op opciones para esa herramienta ¿ta? Eh, y acá en esta primera opción que dice sin predeterminados, vamos a ver que aparecen las, eh, las formas en que puedo yo hacer como si fuera pintura. ¿sí? Tengo la plumilla, ¿sí? el rotulador, que sería el, el, la, la fibra, la brocha, oscilante, goteante y trazador. Entonces... Si yo elijo plumilla, acá le voy a dar un, poco, un ancho más grande. ¿Qué sé yo? 69, 70, vamos a darle. Y simplemente hago clic y arrastro. ¿Sí? Le di muy ancho. Fíjense que toma el color que está seleccionado acá. ¿sí? Si ya nosotros habíamos seleccionado el rojo para relleno y el verde para el borde, le va a dar ese, ese color. ¿sí? Le voy a dar... Eh, menos tamaño, menos ancho. Y eh, le voy a dar un color verde. No, eh, azul. ¿Tá? Entonces puedo hacer una, un trazo azul. En rotulador, es eh, como si fuera un marcador. Fíjense que puedo... Eh, ahora voy a darle rojo. ¿tá? Tengo lo que se llama la brocha. ¿sá? Sácate. Y le voy a dar un violeta. ¿sá? Los está haciendo traslúcidos. Porque yo en el color de trazos. En el, un video anterior le había dado eh, poca opacidad. Pero se la puedo cambiar. ¿sí? En cualquier momento nosotros podemos... Cambiar la opacidad de un objeto. Este, este lo selecciono así. Me voy acá. Y le digo que también le quiero dar toda la opacidad. ¿Ah? Y tenemos las, eh, las otras opciones. ¿sí? Fíjense que goteante. Vamos a darle menos ancho. Hace esto. Es como si fuera un enchastre. Va tirando gotas. Bueno, yo digo un enchastre, pero se puede hacer para simular una, eh, algo artístico. ¿Sí? Y oscilante es algo parecido. Pero no es lo mismo. ¿Ah? Y fíjense que cada borde que va haciendo, le va poniendo el color que yo le había dado de borde. Si yo a eso... Le quiero cambiar el, el borde, voy a darle un borde, eh, qué sé yo, amarillo, entonces con Shift marco el color amarillo y le edito un borde amarillo al último que hice. ¿da? Cada una de estas líneas es un objeto distinto, ¿da? cada uno de estos trazos ¿da? y como tal. Yo puedo moverlo. ¿sí? Voy a agarrar este, por ejemplo. Y lo puedo mover. ¿sí? Le puedo cambiar el tamaño. Lo puedo, si hago clic de vuelta, lo puedo rotar. ¿sí? Y hacerle, como habíamos visto, le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el borde. ¿Ah? Así que eso sería la herramienta de... Eh, de trazo ¿sí? por ahora no vamos a ver las otras opciones eh, porque son un poquito más complejas pero ya saben que acá pueden elegir eh, qué tipo de herramienta, qué tipo de, de, de instrumento quiere que el InScape simule y acá le vamos cambiando el ancho y obviamente de la, de la ventanita de eh, relleno y borde podemos cambiarle el color del trazo ¿Sí? El relleno también lo podemos hacer de acá, eh, más que el color, el ancho del trazo. Y acá en estilo de trazo le podemos cambiar también el ancho. Pero esta, estas opciones, en el caso de esta herramienta, ya están disponibles acá y en la barra de colores. No deberíamos, si hiciéramos, lo podemos modificar, pero no deberíamos eh, tener necesidad de tocar eh, esta ventanita. Bueno, espero que les haya interesado.